Todos los estilos. Todas, todas las, las escuelas. escuelas. Esto es jazz. Conduce Guillermo, Guillermo Fin. Viernes y domingos a las 22 por 97.3. Radio Uner Concordia. Y en las otras emisoras de la universidad que conforman el sistema en Concepción y en Paraná se repite pero en distintos días y horarios. Lo pueden encontrar en internet buscando Siruner y hay que hacer todo eso y ya lo ubican al programa. Vale la pena el esfuerzo de hacerlo. <ríe>